Muy bien, buenas tardes a todos Buenas tardes, buenas noches, buenos días A los que están detrás de la pantalla Hoy cambiamos de escenario Estamos en el Líbano Digo, en un restaurante libanés <ríe> eh, Ares Lebnen. Así se llama este restaurante, un amigo Nuestro querido Majer, Majer Ramadán Y bueno, eh, el tema que nos convoca es un tema ...del cual se ha hablado mucho... mas no se ha entendido como... ...siempre hubiera querido que se entendiera. Entonces vamos a hacer lo más sencillo... ...lo más ameno, lo más simple... ...lo más didáctico posible... ...abordando este tema... ...para que... ...pueda destacarse, pueda comprenderse... ...lo importante de todo esto... ...y por qué no, por supuesto... Empezar a ponerlo en práctica, porque de eso se trata siempre todo conocimiento. Todo aquel conocimiento que no nos conduzca a nosotros a, a, a pasar a la acción para poder beneficiarnos, para poder eh, experimentar. Bueno, es un conocimiento teórico y el nuestro, como ustedes ya saben, es 100% práctico. Todo camino espiritual debe brindar conocimientos prácticos. Y de eso se trata el salto cuántico, ¿sí? Ese es el tema. Salto cuántico, entonces, fíjense ustedes qué, qué definición tan importante para algo que ha sido poco comprendido, poco entendido. Claro, escuchamos hablar de la cuántica y de repente nos asustamos, creemos que únicamente los Sheldon pueden llegar a entender este tipo de cosas, un Einstein, o estos grandes eh, físicos, teóricos, y no es tan así. Realmente esto de, de lo cuántico no es algo nuevo. La ciencia lo empezó a, a, a difundir, lo empezó a, eh, a explorar y a investigar hace 100 años. Pero los místicos o las personas que han abordado la espiritualidad han entendido lo cuántico desde hace milenios. Y cuando hablamos de cuántico estamos hablando de quantum. ¿Y qué es quantum? En su palabra original. No es ni más ni menos que una medida, un cuanto, ¿sí? Un qué tanto. ¿O cuánto voy a dar de todo esto que yo voy a emprender? Fíjense, vamos a entenderlo de esta manera. Yo no soy ningún científico, como les decía recién, tampoco soy un erudito, pero sí me he interesado en intentar desmenuzar y transmitir todo esto. Salto, ustedes no sé si lo sabían, viene de la palabra saltar en latín. Y saltar significa bailar. ¿Sí? Entonces, podríamos definir esto del salto cuántico como un qué tanto vamos a bailar, cuánto vamos a bailar. Y en este baile y en esta danza de la vida, qué tanto nosotros vamos a foguearnos en este baile y en esta danza. Es importante para obtener resultados, es importante para poder disfrutar, es importante para poder gozar de esta experiencia que se llama la vida. Quería cambiar el mate por la silla pero creo que seguiré con el mate, me parece. Quería ambientarme un poco, pero el humo no me... No, no me quedó, quería dar un salto cuántico en ese sentido, pero no, seguimos con el agua, seguimos con el tecito. Bueno. Entonces, en la danza de la vida... Si ustedes han visto personas, o ustedes mismos han querido bailar algún ritmo musical, ¿cuándo de repente hacen el ridículo? ¿O cuándo de repente no les resulta lo suficientemente placentero o gozoso? O hasta cómico si lo vemos desde afuera, o nos vemos a nosotros mismos. No podemos danzar, no podemos bailar cuando estamos rígidos, cuando estamos duros, ¿no es así? Cuando somos una tabla, nuestras extremidades no se sueltan, nuestro gesto se vuelve tenso y duro, nuestras piernas no se pueden mover. Entonces esa música o ese ritmo musical a la cual nosotros queremos expresar a través del baile y de la danza, pues no resulta en armonía, no resulta en equilibrio, no resulta... Inclusive placentero de bailar y mucho menos de ver. En cambio, aquellas personas que pueden bailar, si tienen una cualidad, si tienen una característica, y yo siempre la he admirado porque no he sido de esas personas que <risa> tienen una gran cintura para bailar, claro que me esmero y me esfuerzo, pero bueno, termino pisando siempre a la doncella que tengo al lado. <risa> eh, si algo tienen de característico estas personas que bien saben bailar, es su flexibilidad. Se hacen uno con la música. Y al hacerse uno con la música, sus movimientos se tornan bellos, se tornan armónicos, se tornan increíblemente en sintonía y en sincronía con la música. Claro que la práctica, por supuesto, eh, y las clases que hayan recibido son fundamentales, pero hay gente que ya nace con esa característica. ¿Cómo trasladamos entonces este arte de bailar con esto del salto cuántico? Muy simple. Un salto cuántico, como bien se ha visto y se ha estudiado en la ciencia, se trata eh, y se dirige a esa característica que tiene el electrón de pasar de una órbita a otra órbita, de manera instantánea, de manera mágica, da un verdadero salto. Cuando hablamos del electrón estamos hablando del átomo, ¿no? Y ustedes saben que el átomo está conformado por neutrones y protones que se encuentran en el centro y el electrón que gira velozmente a una órbita estable, esa órbita estable es estable en tanto y en cuanto no incorpore energía, entonces ese salto se hace expansivo, su órbita va más allá, se hace mucho más dinámico, mucho más potente. O también si ese electrón pierde energía, también da un brinco y da un salto, solo que lo hace hacia una órbita mucho más pequeña. Y su velocidad también se vuelve eh, menos veloz que la que tenía. Fíjense ustedes entonces, se trata, ni más de, ni menos, de que si el electrón sumó energía se vuelve dinámico. Si el electrón restó energía se vuelve mucho más apagado, se adormece, se vuelve mucho más rígido, mucho más duro. Podríamos decir entonces que las personas que les cuesta bailar, que les cuesta soltarse en la vida, que les cuesta fluir, es porque están permanentemente perdiendo energía. Las personas que en cambio fluyen, que se le dan las cosas, que son enormemente suertudas y se adaptan a cualquier circunstancia, y a cualquier acontecimiento de la vida, podríamos decir también que entonces son personas que están de forma permanente alimentando su energía interior. Así como el electrón, cuando se le induce energía, se vuelve dinámico. Así también las personas, cuando incorporamos energía, nos volvemos una luz, nos volvemos radiantes, nos volvemos personas confiadas, llenas de fortaleza. Fíjense qué increíble, cómo con esta analogía más o menos las cosas se van aclarando respecto a esto de los, del salto cuántico. Ahora, ¿qué podríamos hacer nosotros? Como electrones que somos, ya tenemos una órbita, ya tenemos una condición, Energética, ya tenemos una velocidad, pero por supuesto está en la intención de todos nosotros expander esa fuerza, abarcar mucho más de, de, de este espacio-tiempo, abrirnos. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, en primera instancia debiéramos devolvernos conscientes nosotros, con nosotros mismos, ...de todas aquellas cosas que nos hacen perder energía. ¿Cuáles son esas condiciones que nos hacen perder energía? Ni más ni menos... ...aquello que nos hace cerrar... ...aquello que nos hace bloquear... ...aquello que nos hace dividir y separar. Ustedes saben que los átomos están conformados... Eh, ...bueno, como dijimos recién, electrones, neutrones, protones pero que a su vez estos electrones, protones y neutrones están conformados de partículas. Si el átomo es el ladrillo de la materia, pues el ladrillo del átomo son las partículas. Y vaya sorpresa que se dieron los científicos cuando exploraron las partículas subatómicas de que esas partículas no eran tales partículas. O no eran siempre partículas, sino que estas partículas subatómicas a veces eran partículas y a veces eran ondas. ¡Qué extraordinario! Fíjense ustedes, una enorme diferencia hay una onda a una partícula. Cuando hablamos de partícula, hablamos de algo particular, de algo separado de algo dividido, de algo fijo. Cuando hablamos de una onda, hablamos de algo que se va expandiendo. Así como una onda eh, en, la laguna de, eh, en el agua de una laguna, ¿sí? cuando lanzamos una piedra, son ondas las que se van generando, o las ondas de sonido que se van expandiendo. Qué interesante esto, porque justamente de eso se trata. Del que todos nosotros cada vez más seamos más ondas y mucho menos partículas. Porque la onda te unifica, la onda te expande, la onda va demostrando que cada vez más nosotros nos vamos llenando de energía, nos vamos llenando de luz, nos vamos llenando de fortaleza. ¿Qué pasa si elegimos... La separación, la división, el ego. ¿Qué pasa si nos dejamos perturbar por el coraje, por el odio, por el miedo, por la angustia, por la depresión? Todo, todo eso nos va volviendo a todos nosotros partícula. Cada vez más nos vamos petrificando, nos vamos volviendo densos. Y por supuesto nos estamos perdiendo de una gama infinita de posibilidades que existen para nosotros en esta vida, puesto que no sabemos más que hacer un, uno o dos pasos cuando estamos bailando en la danza de la vida, así como lo hago yo cuando bailo. No, no, ya me suelto, ya tengo como cuatro o cinco, ya. y hago la onda también. La ola, ¿no? La mexicana. bueno para aquellos que saben bailar bien tienen muchos pasos y saben moverse perfectamente. Son como una onda, tienen una docilidad increíble. Nosotros en nuestro interior debemos de sumar esa capacidad de ser una onda que unifica, no que separe y no que divide. Entonces decíamos que todo aquello que nos vuelve a nosotros una condición cerrada, rígida, estructurada, nos aleja de la onda y nos acerca a la, a la partícula, nos acerca a la materia, todo eso debe de ser poco a poco deshacido, debe ser disuelto, debe ser expulsado en nosotros. Esos bloqueos que, que tenemos... Deben de ser identificados y debemos de comprometernos a no persistir en esas condiciones. Porque si esas condiciones prevalecen, esos saltos cuánticos jamás se van a dar. Todo aquello que tenemos que disolver, todo aquello que tenemos que eliminar, todo aquello que tenemos que sacar de nuestro interior, que nos separa y que nos divide, no, no nos está permitiendo vivir esa extraordinaria danza de la vida que está llena de posibilidades infinitas. Entonces, fíjense ustedes, es como salir del destino que venimos marcado por esa condición o esa creencia o esos paradigmas para ir sumando libre albedrío, para ir sumando posibilidades que van más allá de esa percepción ya preestablecida por nosotros, por la sociedad, por la familia. No es un proceso fácil, pero es el camino que siempre los maestros espirituales nos han recomendado, seguir, perseverar e insistir. Porque ¿qué es un camino espiritual? Ni más ni menos. ...que un atajo evolutivo. Para entenderlo de forma científica, un camino espiritual... ...o lo que debiera de ser una religión... ...es un atajo evolutivo. Y todos nosotros estamos evolucionando... ...aunque nos querramos aferrar a la partícula... ...tarde o temprano, las ondas van a hacer que cambiemos de esa condición... ...y nos volvamos mucho más sutiles mucho más etéricos, mucho más luminosos. No puede persistir lo sólido sobre lo sutil durante mucho tiempo. Tarde o temprano va a ceder. Así como la gota de agua es capaz de agujerear la piedra, así también la energía es capaz de transformar todas esas estructuras rígidas que persisten en nosotros. Ahora, este salto cuántico... Es verdad, se da de un momento a otro, pero no sin antes haber insistido y haber trabajado dentro de un proceso direccional hacia esa eh, expansión de la conciencia que nosotros queremos lograr. Lo voy a explicar de otra manera. ¿Qué hace un atleta o qué hace un deportista cuando quiere saltar una barda, cuando quiere saltar eh, o demostrar qué tan alto o qué tan largo puede llegar a saltar. Ahora que hace poco que pasaron las olimpiadas. Lo que hace un deportista es previamente tomar carrera, ¿no es así? Y se esfuerza. Y acelera al máximo para que llegado el momento en, en el que él siente que puede dar ese salto, entonces ahí, arremete y salta tan largo y tan alto como le es posible saltar. Fíjese qué ejemplo este, porque el salto se da, óptimo, el salto dando el mejor potencial se logra, pero siempre y cuando haya habido una persistente eh, esfuerzo, una persistente corrida, aceleración previa ¿qué pasa cuando todos nosotros queremos cambiar ciertos patrones de conducta, ciertos, ciertas creencias, ciertos paradigmas que nos estancan que, que nos hacen jalar hacia la materia, hacia, lo, hacia la partícula debe debemos de nosotros, no solo de identificarlo, de quererlo vencer, de quererlo superar Hacer de forma permanente y constante un esfuerzo para superar eso. No lo vamos, no vamos a dar ese salto de la noche a la mañana solo con decir, ya doy el salto, ya quiero quitarme el orgullo, ya quiero sacarme la vanidad, ya quiero deshacerme del miedo, no lo voy a lograr de la noche a la mañana. Sin embargo, tengo que tener una insistente intención, Sostenida y perseverante y constante y dejar lo mejor de mí, para que de repente, de un momento a otro, cuando las condiciones ya están dadas, doy ese salto. Y así evolucioné, y así cambié. Voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo... No sé si saben ustedes cómo se hace el dulce de leche argentino, lo que, hay, lo que aquí le llaman la cajeta. <risa> Perdón para mis amigos argentinos, no es una mala palabra aquí, ¿eh? cajeta. <risa> bueno, ¿cómo se hace la cajeta? ¿Cómo se hace el dulce de leche? Que aquí dicen que la cajeta es de dónde, de, de Celaya. Bueno, no, la, la cajeta es de Celaya, pero el dulce de leche argentino. Seguro es que ni de Celaya... Ni, ni de Argentina sea este dulce lo más seguro es que venga de estos lugares ¿no? de, de Arabia y del Medio Oriente, pero bueno, no importa no, no es inte nuestra intención saber eh, de dónde surge esto pero sí es nuestra intención observar cómo se hace la cajeta o el dulce de leche fíjense lleva azúcar y lleva leche ¿no es así? se pone en una olla se empieza a calentar y se, se tiene que revolver de forma permanente, constante. Y uno no debe de dejar de revolver la leche con el azúcar. Y yo estoy revolviendo y va a pasar 15 minutos, 20 minutos, media hora, 40 minutos posiblemente, y sigo revolviendo, por supuesto con el cansancio que todo eso significa. Pero no puedo desistir en ese revolver y en ese girar el azúcar y la leche. De repente, después de 40 minutos o 50 minutos, no sé cuánto es el tiempo exacto, pero sí pasa más o menos un largo tiempo, la leche y el azúcar ya no es leche y azúcar. Cambió de estado, cambió de condición, se produjo una mutación alquímica, una transmutación alquímica y ya no es leche y azúcar, ahora es cajeta o dulce de leche. Regresen a la condición anterior de leche o azúcar, háganlo, giren en reversa a ver si lo pueden... No, no se puede, ¿no? Ya, ya el estado es diferente, ya es otra cosa, ya no es leche y azúcar. Bueno, ahí tenemos un claro ejemplo a nivel culinario de cómo nosotros podemos dar este salto cuántico. Nos esforzamos, trabajamos, vamos revolviendo, le agregamos calor, intensidad, esmero. Y cuando las condiciones ya están dadas, y eso es la naturaleza, y eso es la divinidad, ya lo tiene preestablecido, ya lo sabe identificar, de repente damos ese brinco, damos ese salto como lo hace el electrón. Ya nos hemos llenado de energía, ya nos hemos llenado de méritos, de esfuerzos, de dharma, y ese salto se da y una mañana nos levantamos y ya somos otra persona. Y ya no hay miedos, y ya no hay inseguridades, y ya no hay orgullo, ya no hay vanidad, y ya no hay condiciones que mantenían bloqueado o estancado ese flujo energético. Porque déjenme decirles también que a nuestro alrededor hay una cantidad de energía infinita. Todo aquello que los maestros espirituales y místicos nos decían que le llamaban prana, ki, chi. Toda esa energía está a nuestro alrededor. ¿Y por qué no estamos siendo beneficiados de ese poder? Justamente porque persistimos en ser partículas. Abramos nuestra mente, abramos nuestro corazón, volvámonos, buena onda conectémonos los unos con los otros y vamos a ir dejando el ego que nos separa, que nos divide, que nos hace particulares para lograr esa unidad tan necesaria vamos entendiendo esto del salto cuántico muy importante ¿eh? como la ciencia está de alguna manera cayendo en la espiritualidad Entonces, ¿cómo podemos, además, elevar la vibración y convertirnos en buena onda? Expresando el amor, señoras y señores, niños y niñas, adolescentes y adolescentas. Expresando el amor. Abrácense, demuéstrense el cariño, el afecto. Propónganse ustedes, por lo menos, día a día, expresar el amor a cinco personas, por lo menos eso. Y claro que aquel que recibe el amor va a resultar beneficiado de, de, de esa energía que está irradiando esa persona. Pero déjenme decirles que el universo, el cosmos, aquel que se abrió a la expresión del amor, beneficia 10 o veinte veces más en cantidad de energía, de bendiciones, de poder interior. Ese electrón se va llenando cada, cada vez más de, de fuerza, de poder, de luz, hasta que llegado un momento va a dejar de ser partícula para convertirse en onda y es ahí donde da el salto, porque se necesita hacer una onda para dar el salto. Dejar de ser partícula. Y el amor es fundamental. Por eso se le ha llamado la fuerza de perfección. Es la fuerza transmutadora. Es ese fuego que va calentando la leche y el azúcar. Ese es el amor. Entonces, sabio ejercicio es identificar lo negativo. Sabio ejercicio es persistir y perseverar para que lo negativo... No tome el control de nosotros, de forma permanente, de forma persistente. No debemos dejar de perder el control, jamás, y dárselo a estas condiciones que nos separan y nos dividen. Nosotros de nosotros mismos y nosotros de todo lo que nos rodea. Sabio ejercicio entonces es irradiar y generar mayor amor. Porque de esa manera vamos a dejar de juzgar Vamos a dejar de dividir, de separar, y nos vamos a conectar con todo lo que existe a nuestro alrededor. Y si se nos ofende, y si se nos insulta, y si se, y si se nos agrede, nosotros no vamos a reaccionar de, for, de forma impulsiva. Porque vamos a, vamos a ver estas condiciones en un estado de conciencia superior con mayor amor. Entonces, poco a poco, realidades que no estaban para nosotros preestablecidas desde el momento en que nacimos, empezarán a hacerse posibles. Y nuestra condición mental se va a abrir, se va a aperturar y se va a volver inmensamente positiva. Pero esto no es una condición del cual nosotros tenemos que estar eh, esforzando esforzándonos el salto cuántico ya se dio en nosotros cuando eso surge de forma natural posiblemente al principio me, me forzaré, pero ya cuando se da de forma natural mi optimismo, mi entusiasmo mi amor, entonces porque ya di ese salto y porque las cosas que se van a crear alrededor mío van a ser de acuerdo a esa Sintonía a esa vibración, a esa danza que yo voy a realizar. Porque si yo bailo muy bien, pues me van a acercar las chicas más bonitas, ¿no es así? <ríe> y aquellas que saben bailar muy bien también. Aquellas que no saben bailar, pues no van a querer bailar con alguien que sabe bailar muy bien. Así como yo no me acerco a una chica que sabe bailar muy bien, porque voy a pasar el papelón. Lo similar atrae a lo similar, la gente que tiene esa condición se acerca a otras personas con esa condición y toda su realidad cambia de acuerdo a esa vibración. Porque se ha visto que la realidad se crea de acuerdo a lo que nosotros estamos generando. Todo lo que nos ocurre a nuestro alrededor no transcurre de forma fortuita, al azar, ...o separada de nosotros... ...nosotros mismos la estamos generando... ...nosotros mismos la estamos creando... ...y es por esa condición... ...que existe en lo más profundo de nosotros... ...esa órbita que estamos... ...nosotros... Eh, ...transitando... ...esa danza que estamos realizando... ...va generando los movimientos sucesivos... ...serán duros, rústicos... ...violentos, agresivos o serán sutiles, bellos, hermosos. Eso depende de nosotros. ¿Vamos comprendiendo esto del salto cuántico entonces? Es muy importante. Explicado. Explicar esta parte científica eh, de esta manera y de esta forma, yo creo que nos va volviendo a nosotros mucho más conscientes de lo trascendental de todo esto. ¿Alguna pregunta? Quiero eh, darles la oportunidad a ustedes de esto que hemos hablado. Antes de terminar, ¿cuánto vamos ya? Sí. ¿Cuánto vamos? Ah, vamos 30 minutos. No, está bien. ¿Alguna pregunta? Sí. Perfecto. Sandy dice sí. Si, si nosotros nos damos cuenta. Nos damos cuenta porque, como lo dije recién, sale de forma natural ya no me estoy esforzando cuando yo me estoy esforzando por mantener un pensamiento positivo estoy haciendo méritos estoy acelerando la velocidad está muy bien pero todavía no lo logré todavía no lo incorporé todavía no me transformé ¿cuándo sabré que ya di el salto? porque ya es natural ya no hay egoísmo ya no hay violencia ya no hay orgullo ya no hay vanidad ya mi pensamiento es en sentido de la abundancia. Y aquí va otro aspecto que no quería pasar por alto. Fíjense, cuando yo estoy pidiendo al universo, cuando estoy pidiendo a la energía, estoy pidiendo a todo a mi alrededor que se concrete una realidad, no sean ustedes particulares. Y esto es muy importante y esto contradice a muchos de aquellos que predican este tipo de cosas. En vez de pedir dinero, en vez de pedir un carro, en vez de pedir una casa o una mujer... O un hombre, o ambos, no sé. Ustedes sabrán. Pidan abundancia, pidan amor, pidan eh, plenitud, realización, gozo, dicha, conciencia, sabiduría. No pidan en particular, pidan en general lo más expansivo, pidan en forma de onda, no de partícula. Desde ahí es como tenemos que cambiar. ¿Sí se van dando cuenta? Y esto es trascendental, es muy importante. Y no se ha dado el énfasis que todo esto eh, debe de tener. Porque si yo pido amor, si yo pido luz, si yo pido dicha, si yo pido conciencia, me estoy dirigiendo hacia el espíritu, me estoy dirigiendo hacia esa condición trascendental a la cual debo de dirigirme. Si yo pido en particular si yo pido en especial, me estoy separando del universo, porque tal vez el universo tenga mejores posibilidades, mejores cosas para mí, pero yo digo no, rechazo eso, yo quiero esto, porque yo creo que esto es lo mejor para mí. Dejando de lado la sabiduría divina, fíjense qué error tan tremendo. Y esta sociedad en la cual vivimos, y todo este tipo de... de, de charlatanes espirituales y coaching y como se quieran llamar, nos están dirigiendo en el camino de la partícula, no de la onda. Y, y en buena onda, ¿eh? <ríe> en buena onda. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Es como tener como un nuevo formato, una nueva estructura dentro de ti a todos los niveles de los cuerpos, mental, emocional. Ay, un nuevo cuerpo de luz en todos los es como forjar un nuevo cuerpo de luz, pero recuerden, necesitamos energía para forjar ese cuerpo de luz. Y esa energía se consigue depositando la confianza, el poder en nosotros, en nuestro interior, no fuera de nosotros. ¿Sí? Yo pido, yo pido eh, sabiduría y pido conciencia, pero desde adentro. No lo pido a un ser que está afuera o a alguna condición que está afuera. Por eso cuando vivimos situaciones adversas, vivimos condiciones que nos ponen a prueba, que nos llevan al límite, es ahí donde debemos de sacar esa fortaleza que va robusteciendo la energía de nosotros y que entonces nos va acercando más a esa posibilidad de dar ese salto cuántico y vivir de un momento a otro en otra realidad. Porque de repente hemos vivido durante muchos años eh, en la escasez pero tanto perseveré, tanto me fortalecí, tanto confié, tanto seguí adelante más allá de la adversidad, que de un momento a otro se me apertura todas las posibilidades. Y ya se terminó mi vida en escasez. Ahora vivo en la abundancia. Y cuando digo abundancia no estoy diciendo solo dinero, estoy diciendo en un conjunto de cosas que hacen de mi vida algo en plenitud. Fíjense qué extraordinario. Es así. Ese es el camino, ese es el atajo evolutivo. Porque si lo hacemos de forma consciente, si le encontramos la vuelta a este asunto que no tiene mucha complejidad, pero que sí hay que comprender y entender, en muy poco tiempo podemos hacer de estos seres ordinarios, seres extraordinarios. ¿No es así? Májer, ¿eh? A ver, déjenme mostrar esto. ¿Cómo se llama? Pásame, por favor, Masker. ¿Esto qué es? Chavarco. It's a woman. Mm, ¡Qué delicia! Aquí, en el restaurante, I'm sleeping. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Masker por invitarnos. Gracias a todos y gracias a ustedes.